El mundo está cambiando Todo se va transformando Hasta lo blanco ahora es negro Hasta lo negro te parece blanco Qué raro Ha nacido una rosa en mi jardín Lo raro es que ha nacido en pleno invierno Qué raro yo siempre había creído que no era así. Pero ya ven, las rosas nacen también en invierno. Qué raro, he tenido que usar la crema de protección. El sol está quemando en pleno febrero. Qué raro, yo siempre había creído que no era así.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 ...con camiseta y pantalón corto como en agosto. ¡Qué raro! Hoy me estoy bañando tan campante... ...pero siempre me había bañado de mayo en adelante. ¡Qué raro! Que uno se acostumbre a todo lo que pasa... Lo raro es que está pasando y no pase nada. Qué raro. Hasta las autoridades están de pasadas. Entre el frío y el calor que hace. Ellos no hacen nada. Qué raro. Ha nacido una rosa en mi jardín. Lo raro es que ha nacido en pleno invierno.